Google Docs tiene una ventaja increíble. No meramente permite que diferentes personas desde diferentes lugares y en diferentes tiempos pueden intervenir con un documento, sino que también registra los cambios que le han hecho a dicho documento. Uno puede ver si uno va a File y luego a Version History, uno puede ver esas intervenciones pidiendo ver el historial de las intervenciones aquí podemos ver de que la última el último la última intervención en este documento fue hecho el 11 de septiembre a las 8 y 21 am qué pasa también podemos ver las diferentes intervenciones que, en que participó las diferentes personas y podemos ver por ejemplo de que Jean entró el 10 de septiembre a las 5 y 15 pm, y en el número 11, pues hizo, hizo esta intervención. Pero, ¿qué pasa? Poco después, a las, 10, a las 5 y 27, el mismo día, entra Omar. Omar lo que hace es restaura una versión del 9 de agosto. Eso implica que todas las intervenciones después del 9 de agosto como es esta de Cousa de la jean pues se pierden porque regresa a una versión previa y vemos cómo es que aquí no aparece ahora nada en el número 11 qué pasa poco después de, de regresar a la versión del 9 de, de agosto pues omar hace su propia intervención en el número 48. ¿Qué implica? De que tenemos ahora una versión que fue, se restauró del, de, desde agosto y, y ahora pues empieza una nueva oh, este, ronda de intervenciones en el documento. Por eso es que tenemos ahora en esta versión del 11 de septiembre, en el número 11, por casualidad, una intervención, pero no es el original de Jim porque eso fue eliminado, ya que hubo una restauración de la versión del 8 del 9 de agosto. Y tenemos acá solo haciendo una intervención en ese espacio que estaba vacío. Así que lo que podemos ver es que Google Docs no meramente registra los, las diferentes intervenciones. Pero sino también permite que uno regrese a versiones previas. Y esto se hace tocando aquí, Restore this version, si uno va a una versión previa, y uno dice, yo quiero res regresar, restaurar esa versión, pues todos los cambios después de esa restauración de, de la versión, se pierden. Tiene sus elementos positivos y negativos. Si es que hubo una intervenciones negativas, pero puede regresar a una intervención previa. O en este caso, pues podemos ver cómo es de que intervenciones este, válidas fueron eliminadas por esta restauración de una versión previa.